en el vídeo anterior hablé de la línea en la que Link moría a manos de Ganondorf en Ocarina of Time. Eso quiere decir que ahora toca la línea en la que Link vence. Pero como muchos ya sabréis, esto se divide en otras dos líneas. Lo que ocurre en el tiempo de Link niño y lo que pasa en la línea de Link adulto. Pues hoy toca la primera de estas. Una vez más aviso de spoilers de esta línea temporal. Si veis un juego que no habéis terminado, pasad al siguiente. Además, en esta línea voy a hablar un poco de Breath of the Wild, el último juego de la Sega y que aún no se ha confirmado en qué punto de la cronología se sitúa. Así que andad con cuidado. Vamos a empezar por el final de Ocarina of Time. Como recordaréis, Link fue al castillo de Hyrule, le convirtió en la torre de Ganondorf para enfrentarse a Ganondorf. El héroe del tiempo consigue vencer y rescata a la princesa Zelda. Ambos consiguen escapar del castillo antes de que se derrumbe, pero Ganondorf vuelve convertido en la bestia Ganon. Link vuelve a enfrentarse al villano con la ayuda de Zelda y las flechas de luz. Entonces, estando ya debilitado, Ganondorf es sellado por Zelda y los sabios en el reino sagrado. Y la princesa devuelve a Link a su tiempo con la ocarina. El héroe, ya de vuelta, se despide de Navi, su hada compañera, ya que no necesitaba su ayuda. Entonces... Link visita a Zelda y juntos convencen a Arley de que Gandondorf es malvado, siendo encarcelado. Así, Gandondorf no es sellado en esta línea, solamente encerrado y nadie sabe quién es el héroe del tiempo. Más adelante, Link visita el rancho Lon Lon y toma a su yegua Ebona. Junto a ella, parte para buscar a su amiga Navi, no sin antes tomar la Ocarina del Tiempo de Zelda para que Gandondorf no pueda entrar en el Reino Sagrado, tal y como ocurrió en Ocarina of Time. Así desencadena los acontecimientos de Mayoras Mask. En su búsqueda, Link entra en un bosque. Allí, el héroe del tiempo es atacado por Skull Kid, robándole la Ocarina y a Epona. Link corre tras él y durante su persecución entra en Termina, un reino muy extraño con habitantes calcaditos a Hyrule. Skull Kid maldice a Link a través de una extraña máscara, convirtiéndolo en un Deku. Eh, no, no. No en este de Cupen, en este otro. Taya, una de las hadas que acompañaban a Skull Kid, se separa de él, por lo que decide aliarse con Link para volver a su lado. Poco después, Link se encuentra con el vendedor de máscaras. Este le promete devolverlo a su forma original, pero a cambio quiere la máscara de Mayora, que está en posesión de Skull Kid. Link accede. Parece que acaba de encontrarse con Destino triple, ¿no es así? Al entrar en la plaza del reloj, Link descubre que Skull Kid ha usado un hechizo sobre la luna, haciendo que caiga sobre Termina en 3 días. Con la destrucción de Termina, todos sus habitantes morirán, obviamente. Por lo tanto, el tiempo límite que tiene Link es de 3 días. En este tiempo, Link finalmente accede a la torre del reloj, donde se enfrenta con Skull Kid y recupera la Eucarina. Sin embargo, es incapaz de derrotar a Skull Kid ni de quitarle la máscara por lo que su última opción es tocar la ocarina con la que retrocede en el tiempo y vuelve al comienzo. Entonces el vendedor de máscaras le devuelve a su forma original, con la esperanza de que le llegue la máscara de Mayora tarde o temprano. Este le da una máscara de Kualin con la que podrá transformarse en Deku siempre que quiera. Ahora la única esperanza de parar a la luna es despertar a los cuatro gigantes, para lo que tendrá que superar cuatro mazmorras derrotando a Odolwa en el bosque catarata, a Got en el pico nevado, a George en la Gran Bahía y a Twinmall en la Torre de Piedra y transformándose en Zora y en Gorón en el camino. Finalmente, los cuatro gigantes paran la luna y Link accede a esta. Allí, el héroe se enfrenta al espíritu que reside en la máscara de Mayora, del mismo nombre. Transformado en fiera deidad, Link consigue un gran poder, pudiendo hacer frente al espíritu y venciéndolo. Skull Kid queda liberado de la máscara y agradece a Link todo lo que ha hecho y le da la máscara al vendedor vuelve con Skull Kid y Link sigue con su búsqueda, aunque eventualmente moriría por razones desconocidas y que, sinceramente, dan para una teoría que quizá suba alguna vez. Pasan los años y Ganondorf, quien fue encarcelado, se somete a una ejecución precisamente en su tierra, el Patíbulo del Desierto. Los sabios procedieron a enterrar la espada de los sabios en su cuerpo, pero inesperadamente Ganondorf muestra que ha obtenido la trifuerza del poder. La espada no le ha hecho más que un rasguño en el tronco. Se libera de sus cadenas y con la espada de los sabios asesina al sabio del agua. Por cierto, no sabemos si se trata de Ruto o han pasado ya los suficientes años como para que sean nuevos sabios. Deducimos que han pasado ya bastantes años y por lo tanto es una distinta. Los sabios, desesperados, decidieron encerrar a Ganondorf en el reino del crepúsculo. De allí Ganondorf conoce a Zant, con quien salía. Sí... Lo habéis adivinado, estoy hablando de Twilight Princess. Zant ataca el castillo de Hyrule con un ejército crepuscular. Los soldados no eran rival. La princesa Zelda se encontraba rinconada por lo que decidió rendirse. Entonces Zant fundió el reino de Hyrule con el crepúsculo. Mientras esto ocurría, Link, un feliz granjero del pueblo de Ordon, se preparaba para llevar la mercancía al castillo. Cuando se entra en el crepúsculo creado por Zant. Al entrar en contacto con esta zona, Link se transforma en un lobo, ya que la fuerza del valor se manifestó en su cuerpo y se resistió de ser transformado en un monstruo crepuscular. Sin embargo, se desmaya. Al despertar, Link aparece en un calabozo. Allí se encuentra con Midna, un ser extraño que le enseña a moverse como lobo. Escapando juntos de los calabozos, Link descubre que se encuentra en el castillo de Hyrule, Minna lleva a Link ante Zelda, quien está de incógnito le explica el plan de Zan de unificar el reino de la luz y del crepúsculo en uno solo. Entonces, Link y Midna regresan a Ordon, donde el espíritu de Latuan, uno de los espíritus de la luz, les explica que para devolver la luz al reino deben recuperar las lágrimas de luz y, para derrotar a Zan, reunir la sombra fundida. Cada vez que Link recupera las lágrimas de luz de cada región, vuelve a su forma humana, ya que ya no estaría en el crepúsculo. A lo largo de su aventura se encuentra con un Stalfos, que es ni más ni menos que su antepasado, el Héroe del Tiempo, que le enseña diversas técnicas que él aprendió, así como el golpe de gracia. Así, poco a poco, va recuperando la Sombra Fundida. Zand, irritado, ataca a los aventureros maldiciendo a Link de forma permanente, hiriendo gravemente a Midna y robando la Sombra Fundida. Link, que carga con el cuerpo de Midna, regresa al castillo, donde Zelda la cura. Acto seguido, la princesa cuenta que la única manera de romper esta maldición es yendo a la Arboleda Sagrada, la antigua localización del Templo del Tiempo, y tomar la espada maestra. Armado ya con la espada legendaria y fuera de toda maldición, Link se propone reunir todos los fragmentos del Espejo del Crepúsculo, con el que podrá acceder al Reino Crepuscular y, allí, derrotar a Zhang. Una vez reunidas las cuatro piezas del Espejo, acuden al patíbulo del desierto y entran en el Reino Crepúscula, mediante el Espejo de Crepúsculo. Cuando al fin dan con Sand, se revela que Midna es realmente la princesa de Crepúsculo, de ahí el nombre del juego, y que Sand pretendía usurpar su trono. Tras derrotarlo, Link acude al castillo de Hyrule y Midna, con el poder de la Sombra Fundida, rompe la barrera que impedía su acceso. Allí se encuentran con Ganondorf, que se había hecho con el poder, Ataca a Link con el cuerpo de Zelda, poseído, aunque Link la derrota y Minda la devuelve a su estado original. Ganondorf pasa entonces a la ofensiva y se transforma en Ganon. Link derrota a esta bestia en gran parte a su forma de lobo y con la ayuda de Midna. Ya debilitado empieza un nuevo combate, en esta ocasión en la pradera de Hyrule. Allí Link cabalgando a Epona se enfrenta a Ganondorf a lomos de su caballo negro. Junto a Link está Zelda que le ayuda con las flechas de luz que recibe de los espíritus de la luz. Finalmente Gandondorf cae y tienen la batalla final con Link en un mano a mano. Ambos mantienen una feroz lucha de espadas y, tras un tiempo, Gandondorf cae al suelo. Y Link lo remata con el golpe de gracia, atravesándolo justamente donde recibió la herida de los sabios durante su ejecución. Con la muerte de Ganondorf también muere Zand y así todo lo que hizo se desvanece, tanto la inundación del crepúsculo en todo el reino como la forma de Midna, revelándose como una bella mujer. Link, Zelda y Midna viajan al patíbulo del desierto para que Midna vuelva a su reino. La princesa del crepúsculo promete que volverán a encontrarse, aunque antes de marchar rompe el espejo del crepúsculo de modo que ambos mundos no vuelvan a entrar en contacto devuelve la espada maestra a su pedestal y se marcha con Empona en un largo viaje. Y ahora, señoras y señores, lo que todos ustedes han estado esperando. Aquí es donde considero que encaja mejor Breath of the Wild. Lo considero el punto más lógico porque encajan bien en todos los puntos que me imagino. Y hay múltiples referencias a puntos de esta misma línea de la cronología. Otro punto que tuve en cuenta fue justo antes de The Legend of Zelda, pero este me parece más acertado. Después de Twilight Princess hay un punto en blanco. Entre estos dos juegos no hay muchos detalles, pero se sabe que Ganon, seguramente una nueva encarnación, atacó Hyrule y lo dejó en ruinas. En aquel momento nadie era capaz de hacerle frente, por lo que fue sellado en el mismo castillo de Hyrule, a la espera de que apareciera alguien que pudiera derrotarlo. Con el tiempo, los restos de civilización fueron consumidos por la naturaleza. Entonces una voz despierta a Link, quien ha estado 100 años dormido. Este Link se trata, seguramente, de un Link que no conocemos y que vivió en la época del ataque de Ganon al reino. Esperemos que se hable de esto en futuros juegos de la saga. Al despertar se le encomienda volver a traer la paz a Hyrule. El camino de Link es algo diferente en este juego, pues... Si quiere, puede dirigirse directamente al castillo de Hyrule y derrotar a Ganon o poder completando santuarios para ganar más poder y derrotar a las bestias divinas que fueron corrompidas por Ganon y están causando estragos en el reino. Estas son Bar Ruta, Bar Rudania, Bar Naboris y Bar Medo. A lo largo de su camino, Link va adquiriendo recuerdos de su vida pasada. Una vez que se siente preparado, Link se dirige al castillo de Hyrule. Allí despierta a Ganon y si ha derrotado a las bestias divinas, sus pilotos Mifa, Daruk, Urbosa y Rivali le ayudarán dañando al viñano. Cuando gana un es vencido, aumenta su tamaño arrasando con la llanura de Hyrule y transformándose en la bestia de las tinieblas. Link se enfrenta una vez más a él con la ayuda de la princesa Zelda y finalmente consiguen vencer. Lo que pasa después es incierto, solo se sabe que Zelda y Link siguen trabajando las necesidades del reino. La posición de Breath of the Wild en la cronología no es oficial aún, así que esto ha sido simplemente una suposición. Seguramente entre Breath of the Wild y el próximo juego debe ir otro título, porque hay muchos huecos sin explicación, pero de momento vamos así. Un tiempo después, no sabría decir cuánto exactamente, Ganon regresa, no se sabe si es una nueva encarnación o el mismo de Breath of the Wild. Este Ganon robó el tridente del poder y el espejo oscuro. Decidido a conquistar Hyrule, pretende liberar a Baati de su sello, usando una copia oscura de Link. Este Link oscuro selló a las doncellas, las descendientes de los sabios, y a Zelda, y se enfrentó a Link, quien, para vencerlo, usó la espada cuádruple. Así, Baati se libera y comienza Four Swords Adventures. Al obtener la espada cuádruple, Link se dividió en cuatro, tal y como cuenta la leyenda. Para disipar esta amenaza, los lynx van rescatando a las doncellas una a una. Reúnen las cuatro joyas leales con las que poder acceder a la Torre de los Vientos y allí se enfrentan a Ba'ati y a Ganon. El primero resulta muerto y el segundo acaba sellado en la espada cuádruple, que es encerrada y custodiada por la familia real de Hyrule. De este modo, todo parece estar en paz en Hyrule al fin. Al menos eso es lo que sabemos de momento. Y bueno, este es el penúltimo vídeo de la cronología de Zelda, lo que significa que en el próximo vídeo hablaré de la línea que queda, la del Inca adulto. Aseguraos de seguirme y activar la campanita para no perderos el último vídeo de la saga. Y también pues para ver el resto de vídeos, recordad que tenemos un noticiario semanal cada domingo y ya después de la siguiente semana, o sea que la siguiente semana va a ser la última parte de la cronología, habrá vídeo totalmente nuevo. Agradecería también mucho un like y que lo compartierais con vuestros amigos para ayudarme a crecer. ¡Nos vemos!